Por favor, ciudadano, sáquese todo lo que tenga en los bolsillos y lo coloque aquí. La banda transportadora. Está sonando porque tengo mis ganas. No puede pasar eso para el avión, caballero. Eso tiene que quedarse aquí en decomisado. No lo puedo dejar aquí. Es parte de mi cuerpo. Además, debes dejarme pasar. Soy un hombre X. Bueno, pana, a mí no me interesa que usted sea XYZW. Me deja para ir para cualquier cosita. ¿Para, para, para, para, para, dime que ahora sí tengo cobertura. Ahora sí, dime, dime, dime. Ajá, mira, me llegaron las cerámicas del baño, ¿viste? Sí, sí, sí. Me llegó un lavamano y una coseta que te lacha. Sí, yo soy es para eso. Claro, vale. Mira, te dejo, te dejo porque estoy aquí en Mónaco en la Fórmula 1. Fui, fui, fui. Mira, te dejo porque chocó Maldonado otra vez. Sí, sí, sí. Tranquilo que tú andas conmigo. Andas conmigo, chico. Tranquilo. Ok. Es carrillo, el super criollo. Carrillo, necesito de tu ayuda. Este no me quiere dejar pasar. Dice que amputará mis garras y que le dé una cosita y yo no entiendo de eso. Tranquilo, tranquilo. No te vuelvas loco que con la cara tienes, hermano. No te vuelvas loco. Mira, vale, pues, ¿tú crees que el tipo del pana que es un pana X? ¿Tú le vas a hacer así un cierre a la izquierda, chico? Tú estás loco, vale. Es más, ¿tú quieres una cosita? Bueno, lo que es su conciencia adicta. ¡Plo, plú! Ay. ¡Ay! ¡Ay! Me llegó un mensaje aquí. Es un archivo adjunto. Sí, sí, sí. Va vamos a imprimirlo, vamos a imprimirlo. ¿Tú sabes que yo me la paso por aquí tomando fotos y cuestiones arriba? Sí. Ah, hay que imprimirlo. Tanta porque es foto fotocolor. ¡Ay! Mira la fotico. Aquí tú estás con la esposa del jefe. ¿Qué pasó ahí? Ay, mira, con la tía del jefe. La tía está mejor hoy. Mira, la hermana del jefe. A ti te falta nada más el jefe, ¿vale? Tú no te quieres pollo con la No No, no, no, mira, perfecto, mentico. Hay que, hay que, ¿Esa foto es que? ¿Cómo hacemos para pa romper esa foto? Ah, bueno, mira, lo primero que tiene que hacer es dejar pasar mutante, oíste. Y lo demás, bueno. Te la voy a poner bombita, chico. Ponle precio a mi trabajo. Póngale precio a mi trabajo. ¡Ven! con una bombita, lo que usted quiera, lo que su conciencia diga. Ay, agarré y ve. ¡Esparte, estás loco, chico! ¡No, no, no, no estás loco, chico! Yo sé que somos las mismas gente, pero así no, chico. Desconcítame en el bancono. ¿Bancono? ¿Qué bancono? Ajá, mira, ve. Eh? Ve para allá. Mira eh? Siempre hay una vuelta en la esquina. <risa> Mira, que te, te, te devuelve el voucher, oye, porque acuérdate que no hay papel papel. <risa> no, lo déjalo así. ¿Cómo tú cuenta fotico? Bueno, que te quede destruida, No la vas a destruir. Ah, bueno. Pero esto es mejor que lo haga el mutante. El hombre que tiene los cuchillos. ¡Vaya, pues, mutante! <risa> <risa> Ese hombre tiene hecho cuchillo duro, ¿no? <risa> <risa> Ay, bueno, señor. Sí. Por una rara? parrilla el sábado, hoy. <risa> Ajá pasó mi hermanito, todo listo, puede pasar cuando le dé la gana, yo. Gracias, Carrillo, la verdad Ay. es que la viveza criolla es incluso más poderosa que cualquier cantidad de hombres X. Eso es lo mío, eso es lo mío, sé un perrito ahí, hermanito, mira me pregunta que te voy a hacer para ver, chico. Ahí están los ganchos, chico, pecho de carne, dos pechos de carne, una yuquita y ahí están los pinchos, y los vendemos en el estadio, ¿qué te parece? Ah, listo. pero mira... Yo cobro, yo cobro, porque tú no tienes mano para cobrar, oye. No, no, no. me toques la mercancía, no me toques la mercancía, estás loco, vale. Mira, una pregunta, ¿cómo haces tú ir para el baño, chavo?